YouTube, YouTube, soy el señor Jumper Harry y esto es una entrevista para el canal de Kidsbook. <risa> Explicar con solo tres palabras de qué trata mi canal sería bastante complicado, pero sobre todo lo que debería destacar que es un canal de diversión. Pequeño retardo. <risa> Entre el contenido del canal podéis encontrar ¿Por qué me preguntáis que por qué subo un tag? Porque me han nominado y como la gente no deja de nominarme, no puedo dejar de hacer tags. Challenge... <risa> Daily... Gameplay... Tiene un, una candela... ¡Ay, ha pasado! Eh, algún sketch que otro... <risa> ¿Su video... Y sobre todo blogs. la anterior que estuvimos hablando de Lipster, esta aplicación es algo singular, es algo trambólica. Generalmente interactúo a través de mi Twitter, de mi Facebook, siempre respondo a los comentarios, cosa que mucha gente no suele hacer, pero a mí me gusta tener un feedback. ¿Qué pasa? Yo Twitter, yo Twitter, estamos de nuevo en un reto. esta vez me... Por Hitspool lo veo yo como una empresa de publicidad, en la cual realmente apoya a los creadores de contenido. De hecho, si no fuera por la cantidad de concursos, el, el promocionar los canales a través de las redes sociales, las entrevistas que hace a un montón de youtubers, eh, yo creo que si no fuera por ellas, pocas personas podrían seguir adelante. De hecho, en sí, eh, YouTube es una plataforma la cual necesita bastante apoyo, bastante repercusión. Y si no fuera por empresas como Facebook, realmente pues, yo creo que más de uno <risa> hubiera abandonado la plataforma. ¿Qué consejo les daría yo a los nuevos Booker? Yo creo que principalmente el consejo que les darían sería que no cambiaran su forma de ser, es decir, que fueran fieles a sí mismos, ya que tienes que mostrarle al público quién eres realmente, o sea, no tienes la necesidad biológica de tener que crear un personaje para animar a la gente. De hecho, yo, tal y como me veis ahora o me veis en los vídeos, soy diariamente. No tengo la necesidad de tener que crear un personaje o ser alguien que no soy. Yo soy yo mismo y me tengo que gustar principalmente a mí mismo. Después le de gustaré a quienes más y a quienes menos. La verdad es que sí he visto la nueva sección de destacados y de web series. De hecho, a mí me ha hecho replantearme la idea de poder realizar una web serie con personas que conozco, de hecho, bloggers y un gamer que otro porque podría quedar algo bastante curioso y, y la verdad que tenía pensado desde hace bastante tiempo crear algo de este estilo y nada más chicos que deciros que como digo en mi canal y a tanta gente le gusta un saludito un beso chao, chao